Aba, el agua que viajaba, el cuento que te cuenta el ciclo del agua. El agua que hay en nuestro planeta Tierra siempre es la misma, pero va de unos lugares a otros en un viaje interminable que se llama el ciclo del agua. Alicia ha creado este cuento para explicarnos cómo lo hace. Cuando Pedro dejó su botella sobre el banco del parque, una gota de agua se escapó. era Ava la que viajaba. Cuando María pasó junto al banco del parque, la gota de agua cayó sobre su zapato y la acompañó de excursión al río. Era Ava la que paseaba. Cuando María llegó al río, la gota de agua vio muchas más gotas y navegando sobre una hoja se unió a ella en su camino hacia el mar Era Aba la que navegaba Cuando el río llegó a la presa la gota de agua saltó con toda su fuerza Ava sería la que daba energía Cuando el río alcanzó el mar la gota de agua chapoteó con Carlos y la gaviota. Era Ava la que lanzaba. Cuando Carlos chapoteó, la gota de agua voló hasta el cubo de huma y con el calor del sol se convirtió en una pequeña nube. Era Ava la que se evaporaba. Cuando la brisa marina sopló en la playa, las pequeñas nubes atravesó mares y océanos junto a las golondrinas era la que volaba cuando Olga observaba el cielo lejano de las montañas la nube de agua sintió tanto frío que se convirtió en un copo de nieve era la que se congelaba cuando Omar jugaba haciendo bolas el copo de nieve cayó sobre una de ellas y rodó por la montaña. Era Ava la que giraba. Cuando la primavera llegó a la montaña, el copo de nieve buscó el calor de la tierra y se convirtió de nuevo en una gota de agua. Ava sería la que se derretía. Cuando Claudia ayudaba a su madre en el huerto, la gota de agua recorrió la acequias entre coliflores, cebollas, zanahorias. Era Aba la que regaba. Cuando Claudia llevaba a casa la coliflor más hermosa del huerto, la gota de agua brincó sobre un extraño gusano. Aba sería la que volvía. Cuando Pedro observaba un extraño gusano del parque, la gota de agua regresó a la botella. Era Ava la que regresaba. Cuando Pedro dejó su botella sobre el banco del parque, una gota de agua se escapó. Esta vez María no pasó. Era Ava la que de nuevo viajaba. Si has llegado al final del cuento, puedes sacarle más jugo con las actividades que contienen estas dos páginas. Como ejemplo citaré algunas de ellas, hay propuestas de diálogos desde las ideas previas de niños y niñas le aportaremos información que puedan comprender sobre temas como las propiedades del agua, la enorme importancia que tiene para nuestra vida la de las plantas y la de los animales, cómo en la presa se puede obtener energía limpia sin contaminar el aire, cuáles son los cambios de estado del agua Líquido, gaseoso en forma de vapor de agua y sólido como hielo o nieve. Las estaciones del año y su relación con los estados del agua en la naturaleza. Imaginar cómo podría ser el nuevo viaje de agua y narrarlo. Reflexiones sobre lo necesaria que es el agua y el deber que tenemos de cuidarla y no contaminarla ni malgastarla para que nunca nos falte. Otra actividad que se propone es recordar los pasos que sigue el agua en su viaje. Y por último, hay propuestas de sencillos experimentos como la flotabilidad, ver que hay objetos que flotan en el agua y otros que se sumergen en ella. ¿Por qué será? Ver cómo las plantas absorben el agua. ¿Por dónde? Congelar agua o llevarla a ebullición. Y muchas actividades más con las que podéis entreteneros con vuestras niñas y niños para que aprendan cosas sobre el agua. Escucha, chavala, chaval. No olvides suscribirte al canal